¿Qué tal Endurator? ¿Os acordáis que subí un vídeo de cómo utilizar una rueda y el cual he de reconocer que el sonido y la imagen no era, no era lo más adecuado? Muchos en los comentarios me pusisteis que no se escuchaba bien y que no se apreciaba bien cómo se hacía. Bueno, pues hoy me ha tocado cambiar la cubierta y he pensado, voy a subir un nuevo vídeo con mejor sonido y con mejor imagen para que podáis aprender y hacerlo vosotros mismos. Si queréis seguir viendo cómo se utiliza la rueda, no dejéis de ver el vídeo. Nos vemos. Bien, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues como podéis comprobar nos hace falta unas tijeras. ¿Vale? Un trapo para limpiar la llanta, quita grasas, alcohol, ¿vale? Este es 70 grados, una válvula tubules, ¿ok? Y la cinta. Como podéis ver, yo tengo aquí dos clases de cinta, ¿vale? Esta cinta Esta cinta eh, Es cinta eh, Para el tema de los ordenadores vale. Con esta cinta ya he una vez la rueda Y os puedo decir que funciona Lo que pasa es que Si no colocamos bien la cinta Pero no, no porque sea esta cinta Incluso la cinta especial, es, es, Específica para tubules, Si no la colocamos bien Realmente no va a funcionar pues con esta pasa lo mismo. Hay que, colocarla, hay que colocarla bien. Bueno, esta cinta es de 195 milímetros, ¿vale? Y esta cinta, esto es, es una cinta de. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora. Es como de. no es cinta aislante. Ni cinta americana, es una cinta, es, es parecida a la cinta de tuberizar, ¿vale? Pero eh, no sé si es específica para tuberizar. Yo la compré y esta cinta mide 25 250 milímetros. Quiero utilizar esta porque ya el, el ancho de mi llanta es de 25 también entonces la cinta va a caer justa justa y va, va a funcionar muy bien vamos a ponernos a limpiar la llanta aquí tenemos mi llanta y para familiarizarnos siempre con el procedimiento vamos a empezar siempre tanto para limpiar como para dar una mano de alcohol y luego para poner la cinta por el agujero de la válvula vale entonces, cogemos el trapo y cogemos el, el quitagrasas. Y vamos untando. Hay que limpiar bien, ¿vale? No hay que dejar ningún resto. O sea, bien quiere decir bien, bien. Como ahora mismo, aquí, podéis aparecer aquí. aquí hay como un poco de pegamento. Que solo tendremos que quitarla con, con un destornillador sin llegar a dañar. Hay que quitar todo el resto de, de la antigua. Del antiguo líquido que había. Hay que quitar todos los restos de lo, del antiguo líquido que había. Cuando más os envenéis aquí, mejor resultado habrá. ¿vale? Bueno, para que no se haga muy largo y tedioso esto, voy a cortarlo. Y en cuanto la tenga limpia, me pongo otra vez a, a grabar los procedimientos. ¿vale? Ahora, dentro de un momento, nos vemos. Bueno, ¿vale? ya, ya la, la he limpiado ahora lo que vamos a hacer es le vamos a dar con alcohol vale, para, para asegurarnos de que queda los posibles restos de pegamento o, que, o lo que quede que el alcohol lo quite le buscamos la válvula aquí, y nada, y vamos Antes de tuberizar, ¿vale? Si veis que vuestra llanta tiene estos dos, estas, estas bolladuras, yo os aconsejo que las quitéis, que, que, o sea, que lo enderecéis, ¿vale? Si, pues, antes de tuberizar. Si no son muy grandes, muy grandes, bueno, pues no pasa nada, pero esa ahora mismo siempre hay que quitarla. También centrar la rueda. Hay que centrar la rueda. Y os aconsejo que lo hagáis. La centréis también. He cogido un soporte que me hice para centrar las ruedas. Lo tenía ahí, digo, me viene bien. Como os he dicho, hay que empezar siempre en el agujero de la válvula. Si empezamos a izquierdas, tendremos que pasarnos por lo menos un radio empezar aquí de aquí empezar a tirar la cinta para acá vale y cuando terminemos siempre no hay que acabar aquí hay que acabar siempre terminando el radio este pasando el radio este pues a la mitad que pensar. Tiene que quedar burbujas. Bien, hemos dado una vuelta, ¿vale? Da una vuelta. Pues ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la otra pared. Lo hemos, hecho oh, lo hemos hecho, si veis, lo hemos hecho pegado aquí a la pared. Pues ahora vamos a hacerlo pegado a esta pared. Pues ahora vamos a hacer una tercera vuelta con la cinta justo por el centro, lo más centrada posible. Vale, vale, y hemos llegado ya al sitio. tenemos que hacer lo que os he dicho hay que cortar pasando el radio No os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita que la tenéis aquí abajo para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Seguimos con el tutorial. podéis ver, ya tenemos montada la, la cinta tubules, como podéis ver, la cinta acaba aquí y la válvula está aquí. Siempre hay que pasarla, para cuando pinchemos la válvula, pille tanto el arranque como el, como el terminar, lo pille la válvula. Este es el neumático que voy a montar yo. Como podéis ver, es un neumático reutilizado. Pues mirad, este neumático yo lo tenía en la rueda delantera puesto, ¿vale? Es un neumático para la rueda delantera. Bueno, para rueda delantera y rueda trasera ¿Y qué es lo que pasa? Porque lo he quitado Porque el neumático en sí está bien Pues lo he quitado porque una, A mí, yo tengo una manía Que una vez que me desllanta Digo, perdona, desllanta Me destalona un neumático Pues ya no me sigue dando la confianza De cuando lo montas la primera vez Porque ya cuando lo, Al destalonar no, no, no, no sienta bien Por el tubules y ya voy desconfiado. Entonces lo que hago, los quito, monto uno nuevo y este lo limpio, como podéis ver, eh, voy a un lavadero, le, le, le echo un euro a un lavadero de estos de presión y le meto con la manguera de presión para que la cola, lo, lo más gordo, pueda salir. A ver, puedes quitarla toda, pero es una tontería porque este esto no pasa nada, se quita lo más gordo... Y la cosa así, es, es lo más fino, pues no pasa nada que se quede. Entonces, este neumático lo vamos a utilizar para la rueda trasera, que nos sirve igual. Y va a hacer su función. Lo más importante es siempre limpiar bien los bordes estos. Esto Esto sí que hay que limpiarlo bien, bien, bien, bien. Para cuando montemos el neumático agarre bien vale entonces le damos la vuelta vale le damos la vuelta y comprobamos pues esto lo que os digo veis esto sí que hay que esto sí que hay que limpiarlo bien porque si no el neumático nos puede perder por aquí el aire y no talonar bien. Entonces, voy a echarle, voy a, echarle un, voy a revisarlo un momento y, y ahora seguimos. Bueno, seguimos que ya queda montar el neumático, darle aire, comprobar que ha talonado y echarle el líquido por la válvula y volver a darle aire. Bien, vamos a montarla, ¿vale? Vamos a montar el neumático y ahora le daremos aire. Más recomendable es que esto no lo utilicéis, ¿vale? Cuando montamos. Pero en mi caso tengo que utilizarlo porque no me entra, no entra más la cubierta. a entrar, mi santo huevo es que vas a entrar, hombre. Bien. Bueno, chicos, eh... ahora lo que vamos a hacer, una vez... Una vez después de, de talonar la rueda, ¿vale? Sin el líquido, solo metiendo aire, le vamos a quitar el abuso. Deciros que he tenido que ir a, a talonarla a un taller con un compresor, ¿vale? Porque con la bomba eh, solo llegaba a meterle 4 P6 y no me llegaba a hacer el, el, el talonado. Entonces he tenido que ir a, a un taller de, de un amigo y con el compresor, eh, talonarlo, ya me ha talonado la rueda, y una vez de, de, de que haya talonado, pues bueno, quitamos el obús a ver si puedo bien, ¿cuál es el sellante que yo uso? el EquiSauce, vale, para mí es el mejor, eh, sella muy rápido, bueno, rápido sella, y te aguanta pues sobre 5 o 6 meses en las ruedas cuando, cuando estamos en temporada de calor A lo mejor baja un poquito a 4 o 5 meses Pero es un líquido que aguanta muy bien Y sella muy bien Entonces directamente lo que vamos a hacer A ver si me coge Me coge aquí Que va a ser que sí Vale. Lo metemos. Ahora mismo aquí eh, para las ruedas de 26 eh, echaríamos entre 60 y 80 mililitros. Para las ruedas de 27 y medio pues echaríamos entre 70 y 90 mililitros, ¿vale? Y para las ruedas de 29 echaríamos entre 80 y 100 mililitros. Y para las ruedas Fab bike echaríamos entre 170 y 200 mililitros. Pero qué es lo que os digo, casi es la primera vez. No echéis en la rueda 26 80 mililitros, echar 100. En la rueda 27 y medio no echar 90, echar eh, 120 o 110, ¿vale? En la de 29 no echéis 100, echar 120 o 130. Y así, siempre echar un poquito más, la primera vez. Luego si es ya sustitución de líquido... Si es solo que tenéis que renovar el líquido, sí que echar lo que está especificado en, en, en, el, en el fabricante del, del líquido sellante. ¿Vale? Vamos a seguir... como podéis comprobar eh, he tubilizado la rueda con esta cinta en un próximo vídeo tubilizaré una rueda con, con un grosor de llanta más estrecho tubilizaré la rueda con esta cinta para que lo veáis también vale y lo dicho las tres cosas más importantes si os ha gustado darle a me gusta que, que para el canal es importante compartirlo que también es muy importante y suscribiros al canal que es gratis nos vemos en un siguiente vídeo